Convocó, reunió e incitó a la turba que irrumpió en el Capitolio el mes pasado. Luego se deleitó con la victoria que siguió. Ese fue el punto central de la Fiscalía en el segundo juicio político a Trump. Haciendo referencia a la obra Hamlet de Shakespeare, el principal abogado de la acusación demócrata dijo que si bien la violencia atestiguada en Washington puede haber parecido un caos, había método en la locura. La evidencia le mostrará que el expresidente Trump no era un espectador inocente. Mostrará que Donald Trump renunció a su papel de comandante en jefe y se convirtió en incitador en jefe de una peligrosa insurrección. Se espera que los demócratas pasen dos días intentando mostrar cómo Trump pasó semanas alentando a sus partidarios a rechazar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre, que tachó de fraudulentas, lo que sentó las bases para los disturbios de enero. Se ha expuesto una gran cantidad de imágenes de los disturbios, así como capturas de pantalla de los tweets de Trump y extractos de sus discursos. Y tienes que hacer que tu gente luche. Luchamos como el infierno. Y si no luchan como el infierno, ya no tendrán un país. Tienes que hacer que tu gente luche, les dijo. Era parte de un esfuerzo de meses cuidadosamente planeado con una instrucción muy específica. Preséntate el 6 de enero y haz que tu gente pelee contra la certificación. A diferencia del primer juicio político a Trump en enero del año pasado, se espera que este concluya rápidamente. Se necesitan 67 votos para condenar al expresidente. Esto implica que 17 republicanos tendrían que unirse a las filas demócratas, algo que parece improbable. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país está en camino de tener suficientes vacunas para todos los adultos en apenas tres meses. Uno de mis primeros objetivos en el cargo fue decir que se administrarían 100 millones de vacunas en mis primeros 100 días de mandato. Hemos llegado a la mitad de ese objetivo en 37 días y confío en que llegaremos hasta el final. Para lograrlo, Biden informó que la farmacéutica Merck ayudará a fabricar la vacuna COVID-19 de una sola dosis de su rival Johnson Johnson en una asociación que, según dijo, es similar a las que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. También invocamos la Ley de Producción de Defensa para equipar las instalaciones de Merck con los estándares necesarios para fabricar con seguridad la vacuna de Johnson y Johnson. Las instalaciones de fabricación de vacunas de Johnson y Johnson empezarán a funcionar las 24 horas del día. Por último, Biden ordenó a los estados que dieran prioridad a la vacunación de los profesores para garantizar que los niños puedan volver a la escuela de forma rápida y segura, señalando que muchos padres estaban saliendo del mercado laboral para ayudar a sus hijos a aprender a distancia. Con tres vacunas ya disponibles, la reapertura de las escuelas es una necesidad, dijo Biden, citando la creciente preocupación por la salud mental de los niños y el riesgo de que se amplíen las disparidades. ¡Gracias! Bienvenidos a 5 minutos con nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Pérez, asesor científico de France 24 y médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, aunque ya 115 países comenzaron la vacunación, se han aplicado también unas 265 millones de dosis. La OMS ha dicho que el exceso de confianza en las vacunas puede tener una nueva ola de COVID-19. Cuéntenos la forma en la que se comportan los seres humanos. Humanos, tiene también sin duda un resultado sobre el avance de la pandemia cómo hacer para que no exista un relajamiento de las medidas de prevención individual y comunitaria y que hay que dejarle también no hay que dejarle todo esto a las vacunas usted qué opina desde luego el, el, la vacunación sin la desaceleración de los casos no va a ser exitosa y por eso es que mantener la disciplina hasta que la inmunidad hasta que el número de personas sea que sea vacunado, sea suficiente para poder cortar la cadena de transmisión. Aún no estamos ni siquiera en el dos o tres por ciento de la humanidad vacunada. Estamos todavía muy lejos de la inmunidad que necesitamos para poder retirar las medidas de confinamiento por ahora, Liliana. Doctor, precisamente esta semana los gobernadores de los estados de Texas y Mississippi en Estados Unidos, a los cuales se suman otros más, anunciaron que no será obligatorio el uso de mascarillas y que los negocios podrán operar al 100% de su capacidad. ¿Es esto exceso de confianza en el avance de la vacunación? completamente y es que hay una lógica que es la lógica pandémica la lógica del virus no el, el virus se comporta de acuerdo a su naturaleza pero nosotros podemos modificar para que aumente el número de casos o para que disminuya haciendo estas medidas simplemente vamos a va a pasar que en un par de meses tenemos que volver a contar el número de fallecidos el número de camas en cuidado intensivo y volver a las restricciones esto que hicieron es demasiado apresurado y todavía no era el momento para hacerlo bueno, pues veamos también lo que está pasando en Brasil. ¿Usted qué opina del hecho de que no paran los récords diarios de muertes y los contagios y siguen también al alza, como pudimos ver, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, donde se ha decretado un nuevo confinamiento? Es que la política de vacunación tiene que ser armónica entre Estado sociedad, líderes sociales y todos los actores. Este no es el momento para desunirnos, Este es el momento para unirnos. Lo que hemos visto en Brasil es una disociación entre la política del Estado, eh, la ciudadanía, los líderes científicos y el desorden ha llevado a que un país que puede tener vacunas, que tiene recursos económicos, esté rezagado en la vacunación y con el número de casos más altos en el mundo y registrando incluso más fallecidos que eh, Estados Unidos. Es lamentable lo que pasa en Brasil y ojalá que la armonía eh, re se retome para que puedan tener su vacunación exitosa. Doctor, se viene la Semana Santa para los católicos. ¿Podría llegar una nueva ola de COVID si no se mantienen las medidas de prevención? Yo creo que deberíamos comportarnos como la Semana Santa del año pasado, en donde se, la virtualidad, eh, otras formas de celebración y las celebraciones al aire libre, evitar procesiones y aglomeraciones, es parte de lo que debemos hacer para poder reconectarnos como sociedad a una normalidad en un par de años más. Pero tenemos que hacer esto, no es un sacrificio, esta es la adaptación natural que tenemos que tener a la situación que estamos viviendo actualmente. Ojalá se mantenga las mismas medidas que el año anterior. Doctor, y por otro lado, una persona que ya ha tenido COVID podría recibir una sola dosis de la vacuna o requiere las dos, de acuerdo a los estudios que se han presentado en varios países europeos. Es probable que con una dosis sea suficiente, pero las recomendaciones actuales es completar el esquema después de 90 días de haber superado el COVID, no es de recientemente, después de 90 días. Y probablemente después de 180 días sea necesario la inmunidad con dos vacunas. Es probable que las personas de una sola dosis sean aquellas personas que tres a seis meses se han recuperado de COVID y esa es como una medida razonable en estos momentos también para poder aumentar el número de vacunados. Bueno, y rápidamente, doctor, alguna medida en particular para prevenir lo que tenga que ver con las nuevas variantes que han aparecido recientemente. La lógica de la pandemia es que el virus se sigue expandiendo y en la medida que haya mayor replicación, mayor tasa de mutaciones. Eso llevará a linajes. Algunos que pueden empeorar la pandemia porque pueden ser más agresivos y infectar más a personas. Por eso es muy importante que mantengamos la desaceleración de los casos hasta que logremos que el 70% de nosotros tengamos inmunidad. Es un llamado a la a mantener nuestras medidas eh, de restricción lo mayor posible. Gracias, doctor Pérez, por estar en Plan 24 Y ustedes, gracias. Continúen con más en frad 24com